tengo aquí un nuevo vídeo muy muy interesante y hoy hablaremos sobre Micael Agrícola, ya que hoy es el Día de Micael Agrícola. Espero que en este vídeo solucione algunas dudas que tengáis sobre Micael Agrícola, porque ya lo he mencionado en alguno de mis vídeos. Y bueno, aprovecho hoy, que es el Día de Micael Agrícola, para hablar sobre él. Pues bien, Micael Agrícola fue un luterano finlandés que se convirtió en uno de los más importantes promotores de la reforma protestante en Suecia y Finlandia. Y el fundador de la lengua finesa literaria, por lo que es, es considerado como el padre de la lengua finesa. Tradujo varios vídeos... en su vida tradujo varios vídeos... En su vida tradujo varios libros al finés y publicó nueve libros que fueron de los primeros en finés, de los primeros en este idioma nuevo, y que sumaban un total de 2.400 páginas. Y fue eh, el escritor del primer libro de la lengua finesa, que es A.B.S. el libro ABC, que supongo que sería el diccionario. No se ha conservado ningún ejemplar original de esta obra, pero se han podido conservar como lo que ponía en el libro después de muchas generaciones. La primera edición de este primer libro es de 1543, después de Cristo. Y la tercera y última de 1559. Y también tradujo el Nuevo Testamento en el año 1548. Su obra eh, estableció las reglas ortográficas del finés. Y él murió mientras hacía un viaje de Rusia a Finlandia. Y bueno, para aprovechar que ya estamos hablando así un poco sobre eh, este idioma, el finés. Os voy a decir algunos datos curiosos que pueden ser muy, muy interesantes. Para empezar, este idioma es hablado por, atentos, son poquitos pero bastantes, 5.300.000 personas en el mundo. Es la lengua materna del 90% de la población de Finlandia. Y atención porque es hablado por más de 500.000 personas entre Suecia, Estonia, USA, Rusia, Canadá, y Australia. O sea que no solo se habla aquí en Finlandia. Y también sabíais que en Finlandia no tiene dos idiomas oficiales que son el finés y el sueco. Pues bueno, espero que os hayáis aprendido algo más con este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!